No puedo mostrar todo por una cuestión de tiempo, pero mostrarles algo de lo que tenemos, por ejemplo, en vueltas esféricas de diferentes tamaños, diferentes colores, a partir de 13 milímetros en adelante, hasta 50, de la más grande, algunos que usan para armar líneas de visa, o también eh, medidas intermedias para bigotera, pilotín, piñas eh, de 3, 4, 5 esféricas, eh, que están muy buenas y eh, vienen colores muy lindos. Después, como verán, tenemos eh, algunos modelos de pilotines, pilotines de plástico, pilotines de eh, poluretano, con esmerillón, eh, fijos, de telgopor, diferentes materiales, diferentes tamaños, modelos, formatos, eso para el gusto del pescador, algo de lo que son boyas yo, también a partir de 10 milímetros, bien chiquititas, eh, en adelante, para armar tramposa, para armar línea de, directamente con boyas yo, para regular la versión, son super prácticas. Eh, y bueno, después acá hay algo, un sortidito de lo que es boyas. Tenemos boyas de madera balsa como la clásica y conocida Cribal, algunas de la marca Equifish, eh, Polo betano, como la marca Big Float, por ejemplo, en diferentes también formatos, colores. Siempre hay un montón de, de variedad. Acá hay, hay poquito, pero tenemos mucha más variedad de la marca Super Flot, eh, de la marca también Mauri, Barab. Eh, tenemos, tenemos bastante variedad, bastantes modelos, bastantes colores. eso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 Arrancamos bien el primer tiro, ya tuvimos pique. Qué lindo, está medio bravo para estar, pero bueno. Ahora eh... volviendo, como hemos dicho que está bravísimo el viento. Pero bueno, acá le estamos buscando un poco el reparo de los con nosotros. Este, y bueno, mirá, ya, ya, ya tuvimos pique. Y ahí viene, ahí viene, ahí viene.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 Fuerte. Mucho yuyo ahí, viste, con el viento y bueno, eh, tenemos que estar limpios en aero porque si no cortamos eh, eh, Pero bueno, algunos les vamos rajeteando de a poquito. Eh, con lo feo que está, venimos bastante.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 Es está, ¿viste? Bravo el viento está. Muchísimo viento, se recontra el sucio como lo venimos diciendo el agua y, y bueno, es constante el chucho que se te pone en el aire, estás constante limpiando todo imposible. Así que vienen tragados los pescaditos y bueno, como eh, zafas, si no, nos viene. Muy bueno, es muy buen pescado. Es terrible, hermosa pesca.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 por el viento, muchísimo, pero bueno eh, están saliendo el pescado de la arenera, mirá es terrible, terrible pescado bueno gente, hoy se terminó la jornada, nos está corriendo el agua como pueden ver, nuevamente así que bueno algo le vamos a poder mostrar de pez. este con el amigo Fernando acá le manateamos ocho excelentes pejerrey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 La pesca está así, está tranquila. ¿eh? Muchos dicen: Voy, voy a sacar muchos pescados, Miren, no se saca mucho pescado. ¿eh? Son cuatro o cinco piezas por caña, en lo que está dando el promedio, pero lo que pica es bueno, siempre lo decimos.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 ...la mejor fruta y verdura de la zona. En Reconquista, provincia de Santa Fe... ...viví tu aventura de pesca junto a Cabañas La Amistad...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 para la derecha, ahí. Ahí, uh, ahí. A verlo ahí ahí Está medio el ventito de atrás. avione Tra esto trae pejerrey gordito ¿eh? buen gordito saca marecito ¿eh? vamos Ramón eh guarda guarda la púa Claro y bueno con la toque para el concurso la buscaste con la toque ¿eh? allá afuera muy bien Ramón. Traje suerte. Bueno, si un bagre lo voy a comer, ¿eh? ¿Por qué lo trae así al revés? allá viene, mira, mira, mira, sí, el rey, sí, lindo pecho, ¿no? sí, es que te dije, te dije, vino el horizonte de la suerte pero tenés que poner un ritmo <risa> pará, yo te dije que iba a sacar uno o no la encarnada fue espectacular que lindo peje ¿eh? vamos muestre muestre que encarnadita es espectacular eh? con jarra fresca a que todo empiezan con esa hora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 Riles cargados con multifilamento del 0.10 o 0.6, Labrando distancia con plomo de 150-180 gramos. Y bueno, ganando con, puede ser mojar ratada o filé de pejerrey o mismo de estudo. Este, siempre tratando de, de ganar distancia y bueno, eh, con algunos buenos resultados se eh, lograron al, este, un par de lindos padres amarillos y también algunos pejerreyes.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 Canal 9, domingo gris, estuvo lloviendo anoche, al se alcanza a ver el puente. Vamos a intentar si podemos ingresar por la calle acá por la costadito ahí del, del canal, el Terreplén a ver si no hay mucho barro y llegar a algún lugar y poder probar a ver si puedo pescar algo vamos a intentar llegar al lugar de pesca primero porque ya te he dicho, estuvo lloviendo y, y un poco de barro hizo, a ver si acaso a ver qué lindo. Ah, creció un poco el canal con la ayuda de estos días. El lugar es espectacular. No corre una gota de viento. Eh, anoche llovió, cayeron piedras y yo hoy me vine a pescar. Solo, como eran, como loco malo, a sacar no sé, algo. Vamos a tirar para la carpa, a sacar un bagre, eh, lo que se pueda pescar. El lugar es muy lindo. Acá, látima que dejan mucha mugre, miren como dejan las botellas, los vidrios, se puede hacer foguito, se puede acampar, y el lugar de pesca es este. Armo los equipos. Voy a armar la caña. Eh, tengo un par de cañas de dos tramos chiquitas de un metro 80 entre 2 metros. Esta es una de 3 metros telescópica que voy a llamar ahora. Eh, para no ser muy largo lo hago en cámara rápida. esperando y ya ya pico una está armando el equipo a ver está armando el equipo oh. La jornada de pesca, con un bagrecito, acá el anzuelito. acá lo tiene, un bagrecito, primer pique, primer pique de la mañana, recién, recién acabo de tirar la caña, estaba armando la otra, ustedes lo están viendo, que todavía no terminé de armar la segunda, Vamos que hacemos la devolución. Vamos a tirar de vuelta. Tiramos. Nuevamente a ver qué pasa. tiramos con el armado de la otra caña ponerle carnada a esta ponle carnadita ahí tiramos le mostramos ya que la otra caña mientras esperamos Esperamos el pique. Vamos. Se una llovina, así me me el auto. la sovinita, vos podés creer hay que aguantar dentro del agua a ver si pasa seguimos acá bueno, como ustedes vieron armé dos cañas con una masa que hago unas bolitas chiquitas y era en el anzuelo y ahí donde las agarras pero bueno, con el harinado lo que hacemos es atraerlas un poco al lugar vamos a ponerle We'll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 Acá bueno, me tuve que meter el auto porque se levantó una llovizna y, y moja. Puse la campera, no traje equipo de agua y está mojando. Eh, así que vamos a hacer el, el aguante de acá un rato. Mientras no llueva fuerte, me voy a quedar. Porque si llueve fuerte me tengo que ir por el camino. Ustedes ya vieron las imágenes, el camino bastante feo. Miren cómo se mojó toda la puerta del auto la llovina está toda Bien. parece que no pero cae suavecito pero moja así que me quedé acá ahora voy a preparar unos mates mientras esperamos el pique que voy a seguir informando desde la orilla del canal 9 Ah, qué lástima. Se fue, se fue, se fue. Ahí salió. Continuamos, hoy tenemos suerte de sacar otra más. La verdad, que se quedó el pique muy tranquilo, la de llovinar. Hay un poquito de viento, no mucho. Así que vamos a seguir mostrando algunas imágenes más. Finalizado. No tuve, eh, tuve un par de toquecitos, pero no, no se engancharon Así que ya me estoy yendo Me tengo que ir, me tengo que ir a trabajar Lamentablemente Ya voy a empezar a desarmar todo Y ya retomo el regreso a, a Dolores Que estoy acá nomás, al ladito Así que es todo por hoy ahí le muestro cuando desarmo todo Llegamos a la ruta. Un poco barro, pero llegamos. Hasta el próximo video, gente. Chao, chao.